A continuación contaremos con la Escuela de Música Tradicional Valle de Sartaina de Astorga. Esta escuela fue fundada en el año 2018 en Astorga. Cuenta con numerosas especialidades en el ámbito de la música tradicional y pertenecen a ella más de un centenar de alumnos de muchas localidades de la provincia. Tenemos con la dulzaina a Basi. ¿Dónde está Basi? Ahí está. ¿Vas y saluda? A Pedro. Pedro. Pedro Llamas. Benito. Cecilio. Pepe. Pepe se nos ha despistado. Pepe. Y Miguel. Con la percusión tenemos a Esther y a Celo. Interpretarán un popurrí y prohibido. Thank huh?